Fue una reunión muy eficiente y muy efectiva en el sentido de poder juntar a los cuatro países que formamos esta Alianza del Pacífico, el Grupo CISAP, donde está Chile, Perú, Colombia y México. Eh, pudimos avanzar sobre todo en el tema de los estados asociados, que son Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. de La calidad de asociado de poder intervenir en esta, en esta alianza, que obviamente con un vínculo cultural, social, pero también comercial. Eh, sobre todo las perspectivas son de un mayor fomento del turismo, los países pusieron la embajada eh, y lo que busca fundamentalmente y lo que estamos trabajando también con los grupos técnicos en, del Ejecutivo es poder quitar todo tipo de barreras para que el comercio entre estos países eh, que miran hacia el Pacífico y que tienen en común un mercado similar eh, puedan de alguna manera potenciarse y pueda obviamente eh, los emprendedores el mediano empresario y el gran empresario también sacar ventajas de esta relación. Hay una reunión que va a ser en Australia en enero, donde van a ir los equipos técnicos a trabajar ese tema. Eh, en ese minuto no tuvimos participación de estos países, solamente se conversó sobre la calidad del Estado, que ya está definida, la calidad del Estado asociado. Se definió en la reunión anterior y por lo cual obviamente van a ser parte de esta alianza del Pacífico. Todo lo que sea, de alguna manera, buscar nuevos mercados, eh, yo creo que es importante e inter y, y, y interesante. Eh, el mercado africano, el mercado sudeste asiático son mercados que, en el fondo, nuestro país tiene que incursionar. Y cuando están dadas las condiciones jurídicas, eh, comerciales, para hacerlo. Obviamente que es bastante más eh, promitorio y fácil hacerlo. Muy bien, yo creo que es un grupo que está trabajando y ha coordinado, de hecho nos vamos poco a poco conociendo con los parlamentarios de los otros países y hay un, una, tenemos un WhatsApp en común, hay una relación y una comunicación muy importante para estos temas. Así que yo creo le veo un auspicioso futuro a este grupo para que siga trabajando en los próximos, en los próximos años.